Bienvenidos un día más a Píldoras Ofimáticas, el canal desde el que intento transmitir esos pequeñitos trocitos de conocimiento que he ido adquiriendo con el tiempo. Hoy le dedicaremos el vídeo al eh, bucle WHILE, el primer bucle de repeticiones que encontraremos en Visual Basic for Applications. Es un bucle muy sencillo y nos servirá para darle vida a nuestros programas, ya que hasta ahora lo único que podíamos hacer era crear una instrucción, pero para eso lo podíamos hacer a mano. La gran ventaja de la informática es aprovechar la gran velocidad de los ordenadores para que haga tareas repetitivas de forma muy rápida y para eso tendremos que usar los bucles. En este caso usaremos el bucle WHILE. Vamos a macros y modificamos. Tenemos la estructura del bucle y vamos a comenzar a hacerlo. Bien, El bucle WHILE comienza con la instrucción WHILE, tiene una condición y si finaliza y se finaliza con la instrucción went. Para ello vamos a usar una variable que se va a llamar contador y vamos a decirle que se va a repetir un número de veces, por ejemplo, 100 veces. Para finalizar el bucle escribimos went while end, y dentro introduciremos las instrucciones que queremos que se repita el número de veces que se va a ejecutar el contador. El contador no está creado, por lo tanto debemos crearlo primero. Dim Contador y también debemos inicializarlo, dar un valor inicial. En este caso, contador va a ser igual a 1. Dentro del bucle, lo primero que va a pasar es que se va a comprobar el valor de contador. Si contador es menor que 100, se va a ejecutar la instrucción que hay dentro y así continuamente. Si contador no llega a ser 100, la primera vez no es 100, no se ejecuta ninguna instrucción. En este caso, lo que vamos a hacer es escribir en una celda la celda 1.1, la celda A1, ¿vale? Vamos a escribir un texto, por ejemplo, hola. Bien, lo ejecutamos, guardamos, ejecutamos y vemos qué sucede. Macros, ejecutar, Wend, ah, perdón, no lleva h, Guardamos, aceptamos y ejecutamos. Y ha puesto vent. Pero si os fijáis, sigue funcionando la rueda como si estuviera trabajando y acaba de poner no responde. Bienvenidos a vuestro primer bucle infinito. Lo que hemos hecho ha sido crear un bucle infinito porque al generar este fichero este código, no hemos modificado nunca la variable contador, por lo tanto la variable contador siempre va a valer 1 y nunca va a fallar, nunca va a parar y nunca vamos a conseguir detenerla. Para ello tendremos que tumbar nuestro Excel, cerramos el Excel, cerrar el programa, volvemos abrirlo. Nuevamente, realmente no existe nunca un bucle infinito, de verdad. Como veis, no hay ningún bucle que nunca haya finalizado. Volvemos a nuestro código, macros, libro, bucle while, modificamos y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar este valor. Para ello, hacemos que el contador sea igual a contador más 1. De esta forma la primera vez será 1, la segunda 2, 3, y llegará un momento que sea 100. Y continuará acabando la instrucción, acabando el programa. Ejecutamos. No sabemos si ha funcionado, si lo he hecho una vez o varias. Vamos a modificar un poco el código para comprobarlo. En vez de escribir un texto, vamos a escribir el valor de la variable contador. De esa forma veremos si va cambiando. Aceptamos. Ejecutamos. Y aparentemente lo ha hecho, pero no sabemos si ha escrito solo 99 o ha escrito todo. Vamos a ampliar el rango para ver qué ha sucedido. Por ejemplo, 10.000. Y ejecutamos de nuevo. Macros. Ejecutar. Y ahí sí vemos que se está ejecutando, pero vemos saltos muy grandes. Para poder confirmar que funciona bien un código, lo que podemos hacer es, dentro del propio código, incluir un temporizador que ralentice el proceso. Si recordáis, teníamos un código que lo que hacía era justamente eso. Esperaba un segundo y después hacía algo. Nuestro código se ejecutará solo una vez por segundo. Vamos a probarlo ahora y de esta forma deberíamos ver cómo funciona lentamente. Para que no sea demasiado largo vamos a cambiarlo, solo hasta 10. Guardamos y ejecutamos. Uno. Habíamos puesto 5 segundos por cada uno. segundos se ejecuta una iteración. Para poder verlo, podríamos habernos reducido a un segundo o algo similar. Con esto, nuestra introducción al bucle while. Mañana veremos cómo escribir en distintas celdas con un bucle de este estilo. Un saludo y hasta mañana.